Hola, ¿qué tal? Duro sean todos bienvenidos una vez más, amigos, en esta ocasión para aquellos que son amantes a la red social de Facebook les traigo esta nueva personalización de Facebook al estilo iPhone vamos a disfrutar de toda la interfaz y de todas las funcionalidades del estilo iOS en nuestros dispositivos vamos a poder tener la última versión de Facebook el cual se los dejo en la descripción del video para que se lo descarguen mis duros antes de comenzar los invito a que me apoyen dándole click en suscribirse y activando la campanita ok no hablando más empecemos mis duros ya después de descargar la aplicación nos vamos a ir a mis archivos en mis archivos vamos a buscar lo que es la carpeta de descargas en el almacenamiento interno si no si no te aparece busques en almacenamiento interno y busca lo que es la carpeta de descargas es download y vamos a buscar lo que es Facebook el último el último que ha descargado vamos a ordenarlo aquí por el más reciente y aquí aparece vamos a estar aquí tapayu y vamos a instalarlo vamos a, a continuar y vamos a instalar yo voy a cancelar porque yo lo tengo instalado después de instalado vamos a ir a lo que es ajustes en ajustes vamos a buscar lo que es aplicaciones y de aplicaciones vamos a irnos a lo que es donde está el icono de Facebook o la aplicación de Facebook vamos a buscar lo que se encuentra aquí vamos a leer y vamos a otorgarle sus permisos los permisos que nos pide esta aplicación vamos a permitir darle todos sus permisos ya que es una aplicación en la cual es exterior viene descargada de exteriormente no viene de play store si me entienden y por eso vamos a tocar todos sus permisos para que funcione eficazmente mis compañeros mis duros vamos a darle estos permisos a otorgarse luego después de eso nos vamos a ir a lo que es facebook y vamos a colocar nuestros datos como del teléfono, correo y su respectiva contraseña. Guardia, bueno, estoy dentro de lo que es Facebook, estilo iPhone, y el cual funciona correctamente, eh, se mueve correctamente, sin interrupciones. Si ven mis amigos, y vamos a darle aquí donde están los ajustes. Y aquí en ajustes, todo si ves, todo funciona correctamente. Vamos a configurar. Y configuraciones, y aquí si ven todo está funcionando correctamente, todo funciona correctamente Hasta el tema de modo oscuro, el cual es muy genial, me gusta este tema El modo oscuro, este tema que es muy padre, y muy hermoso mis amigos Y si vemos, vamos a ver aquí, se pensar en hacer una publicación Para que vean que esta aplicación trae con ella los emojis al estilo iphone mis amigos si ven trae los emojis al estilo iphone los cuales eh, se aplican correctamente mis compañeros todos se aplican correctamente y si ven todos están geniales con una resolución bien alta hermosos estos emojis si ven mis amigos funcionan correctamente muy bien estos y si podemos ver podemos aplicar correctamente nuestras publicaciones y se si hacemos una historia aquí rápidamente vamos a darle texto y vamos a colocar los emojis ra, ra, ra, ra, rápidamente aquí para hacer una aplicación padre, una aplicación hermosa de todos estos emojis los cuales están geniales y muy genuinos mis amigos si ven aquí podemos darle aquí darle, si ven podemos ajustarlo donde queremos también. y aquí se ven como padres si ven aquí me gusta como se ve en este en esta parte de aquí se veamos a compartir y si vemos proceso vamos a dar aquí aceptar y si ven todo funciona correctamente todo se ha compartido correctamente y aquí ya se ha compartido nuestra publicación se ha finalizado correctamente se ha añadido a la historia correctamente mis amiguitos espero que se descarguen este increíble Facebook al estilo iPhone el cual está muy genial, muy hermoso para que lo disfrute del interfaz de este y las funcionalidades de este Facebook que es muy hermoso, muy bello compañeros hemos llegado al final del video espero que te suscribas y denle la campanita para que no te pierdas Ningún tipo de video que suba a tu canal Tutorial Si ya sabes que activando la campanita Te van a llegar todas las notificaciones De este canal No hablando más Danos un me gusta y un comentario Y nos vemos en un próximo video